Eso es lo que yo haría si tuviese que empezar a cuidar mi piel desde cero. Hola, soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Y durante 7 días te voy a enseñar a cómo cuidar tu piel desde cero. Bienvenido al día 1. Conoce tu piel. Lo fundamental en cualquier rutina de cuidado facial es conocer qué tipo de piel tienes para poder escoger los mejores productos para ella. Por ello, sigue este truco que es muy fácil y te cuesta 0 euros. 1. Lava tu rostro con tu limpiador habitual. 2. Enjuaga con agua templada. 3. Seca con una toalla específica para el rostro. Luego de esto, no apliques ningún producto durante 30 minutos. Al cabo de este tiempo, vas a observar cómo tienes el rostro. Si tu rostro tiene brillos generalizados y los poros dilatados, tu rostro es graso. Si por el contrario es totalmente tirante y seco, tu rostro es seco. Y si tienes la zona T brillante, pero las mejillas que te tiran, tu rostro es mixto. Listo, ya conoces tu piel y ya puedes obtener los mejores productos para cuidarla. Vuelve mañana para el día 2 en donde vamos a conocer cuál es el orden correcto de aplicación de los cosméticos.